Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí de nuevo en KMX y obviamente que teníamos que entrevistar a Ramón de Cinepolis. Ramón Ramírez de Cinepolis. Ramón, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por haber compartido aquí este cafecito empresarial. ¿Puedes comentarnos qué estás haciendo desde Cinepolis para incentivar el emprendimiento social y generar más luchadores creativos y sociales? ¿Sabes Que los mismos cinepolitos siempre están generando nuevas ideas. Nosotros tenemos eh, concursos de innovación internos pero también participamos activamente, hay una empresa con la que trabajamos muy de la mano, que es Blue Box, para, para estar generando nuevos proyectos, nuevas ideas, y tenemos como, como los espacios para poder escuchar, porque además todos los chavos que trabajan nosotros nos auto llamamos cinepolitos. Eh, eh, todos, pero todos los chavos que trabajan directamente en las, en las salas de cine son los que tienen el termómetro del, del trato con el cliente para bien y para mal y son los que pueden generar nuevas ideas que a lo mejor a nosotros o desde el corporativo, desde el escritorio no se nos puede ocurrir entonces tenemos una comunicación constante todo el tiempo con, los, con, con estos y, y Yo creo que tu, la labor importante de, de, de Cinepolis ¿no? yo creo que muchos de nosotros eh, no solamente es el tema de, de entretenernos sino que nos inspira el cine, ¿no? ¿Cómo ves el futuro del cine en 5 10 años en México? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo bueno, lo yo, yo creo que lo, lo, lo tenemos que pensar más que en, que, que, que en México, lo tenemos que pensar en el mundo, porque ya tenemos que pensar de manera, de manera global. Y creo que eh, sería difícil decirte. Seguramente lo que va a pasar dentro de 5 años este, o de 10 años es que va a haber formatos que no teníamos idea que, que existían, como pasó hace 20 años, no nos hubiéramos imaginado que hubiera un 4DX o que hubiera una sala junior o que una sala se destinara a un juego de realidad virtual o que pudiera haber alguna otra, o una, una, sala, o una sala VIP, seguramente van a haber formatos y lo que sí es seguro va, va a suceder es que cada vez más pues, se va a buscar que la experiencia del cine sea más inmersiva. Porque lo tenemos con 4DX, con las películas en 3D, pero a lo mejor al ratito lo que va a suceder es que eh, va, eh, vamos a poder de alguna manera interactuar con nuestros celulares, con lo que esté sucediendo en la pantalla, a lo mejor decidir que el Titanic no se hunda, que se hunda dos veces tener varios finales creo que creo que lo que lo, lo, el tema de contenidos es lo que nos va a, a regir y, y sin duda también el reto que tenemos es es, es eh, insisto o como lo platiqué la, la relevancia que tiene que tener el que una persona decida ir a una sala de cine y no quedarse claro, en, sí. en la sala de su casa. Aparte comentas son muy importantes, ¿no? Cómo ahorita, el, también para emprender las industrias creativas, cómo generar contenido de calidad y cómo este contenido también puede eh, conectar con las personas, ¿no? Yo creo que también la labor, no solamente vas al cine ahí para estar solo, sino para conectar, ¿no? Eh, historias. Y hablando hasta de las historias también, ¿qué es ti un agente de cambios? ¿Qué es, ¿Qué es para Ramón? Ya es una pregunta ¿por para ti es ser un agente cara. cambio? Al final es, es, eh, tiene que ver con liderazgo, es, es, es aquella persona que, que con algo que pequeño, con un granito de arena que, que, que pone hace que otras personas lo sigan y hace que algo cambie, eh, valga la redundancia, eh, eh, eh, pero oh, creo que es, es, es alguien que, que es disruptivo, es, es alguien que, que, que a lo mejor ve la, la, la solución fuera de de lo que a lo mejor lo vería el, el resto de la gente. Son esas personas. Yo, yo a, a estas personas, a estos agentes de cambio son a los que digo cómo no se me ocurrió a mí hacer esto en claro. particular, algo que pareciera tan sencillo, pero que efectivamente no se me ocurrió a mí. Se me ocurrió a él. O, no o hiciste, a ella. no Y también es. El es muy importante que aceptarnos, que los diferentes nos hace únicos, ¿no? Así es. Y, y esa unicidad es también podemos encontrar un gran valor para emprender y ser un luchador social. Está pasando cada vez más. Sí. Hay, hay Vienen generaciones ya con un chip de diferente, mucho más conscientes, eh, mucho más eh, a, a, a juiciosos, mucho más... A, más empatía, ¿no? También. Sí, eh, eh, que señalan más, pero que también se comprometen más. Porque luego lo que sucede, también venimos de generaciones en donde somos buenos para criticar y no para actuar. Y las siguientes generaciones están conscientes y buscan la manera de cómo solucionar las cosas. Creo que estos nuevos universitarios tocan un punto muy importante. No solamente quieren mejorar su calidad de vida, sino quieren contribuir. Y hablando de esta contribución, ¿qué es lo que a ti te... Eh, ¿Alguna película, hablando pues, del cine, que te haya inspirado, nos puedas recomendar? ¿Una película y un libro que nos puedas recomendar para emprender o para despertar de nuestro luchador social? Pero yo, yo creo que, que, que siempre hay en las... Eh, en hay muchas películas que, que, que te inspiran, películas que tienen Pero a ti un ejemplo. Que, bueno, la lista de Schindler sin, sin duda es hablando de una película con un contenido social muy fuerte y un compromiso fuerte que vino a cambiarle por lo menos la vida a pocas personas y entender, aunque es, eh, Schindler eh, se quedaba siempre, al, eh, se queda siempre al final con la sensación de que no pudo, de, de que no pudo, este, eh, que, que no pudo hacer eh, más por la gente. El simple hecho de hacerse consciente de que con una persona que cambie y es lo que tiene eh, el cine. Puedes encontrar películas que no tengan ningún contenido que no te dejen absolutamente nada y otras que te cambien totalmente eh, la, la, la perspectiva, ya sea desde la comunicación que tengas con tu familia hasta cosas que puedas a, tú hacer diferente en la, en, en la sociedad. Y, y un libro, ayer precisamente tuve la oportunidad de un libro que, que próximamente eh, se... Eh, Va, va a tener una película que es el, el libro que presentó Bárbara Anderson que se llama los, los dos hemisferios de Luca en donde eh, pues Bárbara su vida cambió radicalmente y supo cómo enfocarse a mi, yo a Bárbara Anderson que es una periodista a, que actualmente eh, participa en Milenio y que pudo entender a través de lo que pareciera que es una, una tragedia, pudo darle la vuelta para que se volviera un objetivo y una meta de vida. Entonces, ese libro en particular, que lo empecé a leer, ayer estuve con ella en la presentación del libro, pues, me inspira fuertemente y que habla además de un, de un médico indio que se está viendo la posibilidad de que se haga una película este, de, de, de ese caso, porque o sea, ha eso, logrado que Luca, que, que su expectativa era no caminar, porque ya esté dando sus primeros pasos. Entonces, es un libro que ahorita me tiene pues, muy emocionado. Me fantástico esta película, el punto rescato, muy importante, como un agente cambio tiene que ser local. Y este libro no lo he leído, la, la película se la súper recomiendo, ya la vi. Y el libro este que también comentas, como también. Eh, yo creo que un ma mal momento en tu vida te puede convertir en la peor versión de ti mismo o la mejor. Así y yo creo que ahorita esto es lo que nos comentas, esta gran historia, como una situación mala, ¿cómo te puede convertir en luchador? No, ahorita es, es, es impresionante. Sí. Y, y como es, te encuentras muchas, muchas, muchas historias de, de vida. En, en mi trabajo me, me ha permitido también en, en acercarme a, a tragedias fuertes. Les eh, platicaba ahorita en la charla de, de eh, que fui a Santa Marta, a Catitla, la, la, la, la penal femenino y encontrarme todas las historias y encontrarme además una realidad que si no llegas ahí no te das cuenta por la cantidad de niños que viven en el reclusorio porque son niños que, que viven con, la, con, con las reclusas y, y que pueden vivir con sus mamás hasta los 12 años, entonces pues son realidades que de, de otra manera yo en particular no me hubiera tocado o vivir y darme, darme cuenta, entonces creo que, creo que, lo que el, el reto que, que, que tenemos todos Pequeño o gran cambio que podemos hacer es estar conscientes y, como que, ver pues más allá de oportunidad no sí, también claro. de replicarnos las oportunidades nosotros tuvimos una buena educación una buena familia por qué no ir a esos lugares a zonas vulnerables y llevar y replicar en no, este y, y hay que comprometernos pero... con lo mínimo luego. Sí. cuando cuando hay personas que critican al que salva al perro de la calle yo le diría pues okay, no que no salvas al perro de la calle qué haces tú para ¿verdad? hacer un cambio eh, y, y, y creo que todo todo tiene mérito, todo desde, mérito, familia, todo, desde ¿no? el que el que el que apoya al, al vecino, al que salva la tortuga, la U. creo que al final de cuentas es una labor social y puede ser tan pequeña o tan grande como, como te lleve tu iniciativa. Para, pues, Gracias, gusto, Lucho. Te agradezco mucho, Gracias, Gracias. te voy a estar compartiendo la entrevista y acuérdate que si lo crees es posible y haz la lucha como nosotros. Así es.